Aquí estamos con la segunda parte del Estado liberal, tema 3.2. Contenidos mínimos, iniciamos con el sesenio democrático 1868-1873. Durante los dos últimos años del reinado de Isabel II, los dos generales Narváez y O'Donnell seguían enfrentados y con la oposición social Provocada por la crisis de 1866. Las muertes de los dos generales, primero de O'Donnell en 1867 y posteriormente la de Narváez en 1868, provoca ausencia de poder que llevará a sublevaciones sociales. E Isabel II huye de Francia. La revolución gloriosa había triunfado. Se constituye un gobierno provisional y promulgan una nueva constitución, la Constitución de 1869 que establece una monarquía democrática, sufragio universal, separación de poderes, ejecutivo en manos de Consejo de Ministros, legislativo en manos de cortes divididas en dos cámaras y judicial en manos de los tribunales y la libertad religiosa. Tras aprobarse la Constitución, el general Prín, que era el ministro de guerra, toma las riendas del poder y se inicia la búsqueda de un rey que gobierne bajo las premisas impuestas por los liberales. Finalmente, Amadeo de Saboya, Amadeo I, será el elegido, pero el mismo día que toma el trono, el general Prín es asesinado. La alianza entre unión liberal, demócratas y progresistas empezó a resquebrajarse, y Amadeo I, ante tanta inestabilidad, decidió abdicar a principios de 1873. Primera República. 1873-1874. Amadeo I renuncia al trono y las cortes proclaman la República el 11 de febrero de 1873. Tanta inestabilidad provoca que en un año haya cuatro presidentes, Figueras, Pi, Margal, Salmerón y Casteral. Castelar. Con estas perspectivas, el gobierno republicano inicia una serie de reformas consideradas radicales para la época. Separación de la iglesia y el Estado, este deja de mantener a la iglesia. Se regulan el trabajo infantil, los niños menos de 10 años no pueden trabajar en fábricas y minas. Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Todas las propuestas provocan mucha inestabilidad y problemas que llevarán a enfrentamientos bélicos, el cual, y más destacable, es el denominado cantonalismo organización política del país en pequeños estados, cantones, división territorial y administrativa que se toma de Suiza. El más resistente al ejército fue el de Cartagena, que se convertirá en símbolo del movimiento cantonal. A finales de 1874, el general Martínez Campos da un golpe de Estado que termina con la República y restaura la monarquía borbónica, declarando a Alfonso XII rey de España. Esto estará en el siguiente en cuanto al arte, en el tema anterior vimos las características propias del arte de la obra en Goya, representante máximo del arte de principios del siglo XIX en España. A finales del siglo XIX se inicia en todo el mundo una revisión artística, principalmente la arquitectura, en contra del historicismo y las reglas neoclásicas. Es el modernismo. Esta nueva concepción artística se transmite a través de líneas curvas, envolventes. Y en la integración del objeto de la arquitectura, de los recursos naturales y el color con una clara vocación decorativa. El principal representante en España es Antonio Gaudí. Destacamos el Parque Güell, la Sagrada Familia y la Casa Mila. Manifestaciones artísticas relevantes. La obra El Parque Güell de Antonio Gaudí. Etapa naturalista de Gaudí, Modernismo Arquitectónico, ubicada en Barcelona. Y esto ha sido todo. Muchas gracias chicos.